SQL, fácil, fácil. Creando tablas. Empecemos por lo fácil. Crear tablas se consigue con Create Table y eliminarlas con Drop Table, así, en español. Recuerda que aunque aquí no aparezcan todas las órdenes, tienes un fichero de texto que reproduce todo lo que se explicará a partir de ahora. Para ilustrar estas órdenes necesitamos una base de datos. Las tablas se definen dentro de una base de datos. Por ejemplo, una tabla sencilla con una sola columna que almacena números enteros. Le hemos dado un nombre a la tabla, hemos abierto paréntesis, definido columnas, cerrado paréntesis y listo. Eliminar tablas se consigue con la orden DROP TABLE. Volvamos a la creación de tablas ya con un poco más de detalle. Lo primero, la orden en sí, TABLA. A continuación hay que darle un nombre único a la nueva tabla, uno que no se esté utilizando ya en la base de datos probando. Las tablas tienen columnas, si no, no son tablas. La definición de columnas va entre paréntesis obligatoriamente. No hace falta saltar de línea, lo estamos haciendo por darle claridad a la orden. Cada columna tiene un nombre único dentro de la tabla y un tipo de datos, esto es lo mínimo. De los tipos de datos ya hablaremos, pero aquí tenemos una columna llamada unidad de tipo carácter y de largo 1, un solo carácter. La siguiente columna, nombre, separada por una coma de la anterior, es de tipo variable y con un largo de 15 caracteres. Además, hemos definido nombre con una restricción adicional y es que, por defecto, automáticamente, el sistema le asigna valor nulo a esa columna cuando nosotros no le damos valor. El valor nulo, null, necesitaría un curso para él solo. Vamos a simplificarlo. El modelo relacional introdujo un valor especial que significa ignorancia. Cuando algo es nulo, no sé si tiene valor o no, y si lo tiene, no sé cuál es. Es cierto que las implicaciones del nulo son tantas que al final se simplifica con ausencia de valor. Esto es, en vez de usar una cadena vacía, un cero o trampas similares, se utiliza el nulo. El sistema lo trata de forma especial y debemos ser conscientes de ello. Por último, elegimos la columna unidad como clave primaria, como identificador de filas. Insertamos en la tabla a ver qué pasa. Fíjate que la columna unidad tiene valor en todas las filas y nunca se repite. Veamos que esto es así siempre. Estamos intentando añadir una fila con un valor en la columna unidad ya utilizado. Esto es un error porque esta columna es clave primaria, no admite duplicados. Tampoco admite nulos, por lo que no podemos insertar nulo unitario recuerda que esto pasa en la clave primaria. En una columna normal y corriente, como nombre, sí puede haber nulos y duplicados. Veamos ahora la restricción de la columna nombre, en la que hemos dicho que utilicen nulos y no especificamos ningún valor. Dicho de otra forma, solo le damos el valor de la columna unidad y ninguno para nombre. Obviamente esto no es posible, no podemos insertar medias filas. El servidor, porque en este caso puede hacerlo, rellena el trozo de fila faltante y el verdadero resultado es este. Como decíamos antes, nulo es un valor especial y complejo. Para entendernos, en nuestro ejemplo vendríamos a decir que la unidad A no tiene nombre, aunque no sea realmente esto lo que quiere decir nulo. Volvamos a la clave primaria. Una clave primaria puede tener una o varias columnas. Supongamos que tiene dos. Eliminamos previamente la tabla unidad porque la vamos a redefinir. Sigue teniendo dos columnas, pero ahora ambas se utilizan para definir el identificador, la clave primaria. La nueva columna es variante y es de tipo número entero. ¿Qué significa ahora la clave primaria no admite duplicados? Más sencillo será decir que no es un duplicado en este caso. Ninguna de estas filas supone una repetición de clave primaria. Por decirlo así, c1 es distinto de c2 y ambos distintos de d2 o sea, cada una de las columnas sí puede duplicar valores, es la combinación de las dos lo que nunca puede repetirse. Por ejemplo, ahora sí sería un duplicado porque D2 ya ha sido usado. ¿Y los nulos? Fácil, no puede haber nulos en ninguna componente de la clave primaria.